Hola amigos, bienvenidos sean todos, yo soy Rafa que 2013 aquí estoy de nuevo con todos ustedes. El día de hoy les voy a hablar de la forma descarada en que algunas instituciones, como el gobierno y diferentes entidades privadas, violan nuestra privacidad y nos vigilan obsesivamente, obteniendo valiosa información sobre nosotros y sobre nuestras vidas, para mantener el control sobre la población y lucrarse de esto, todo lo cual se hace a través de internet. En un capítulo anterior les hablé sobre cómo las páginas web proceden software para saber lo que hacemos en ellas. Pero hoy les voy a hablar sobre un software de espionaje o lo que en un ambiente informativo se llama un troyano El cual no solamente existe, sino que no es hecho por hackers anónimos, gente que se está es, es ocultando de las autoridades y de la comunidad en general, no para nada. El software está hecho por una empresa legal. Completamente legal. Además el software es legal. Y se vende descaradamente en internet. Estoy hablando del software Finfisher. Vamos a ver un poco más sobre este software. Para empezar vamos a ir a la página de Finfisher. Vamos a buscar un poco más de información en internet. encontramos bastante información en wikipedia pues lo que ya les dije no pues acá hay bastante si quieren revisenla pero lo que vamos a hacer eh, vamos a ver la página de finfisher acá está bueno miremos parte de la presentación de la página finfisher it intrusion governmental it intrusion and remote monitoring solution eh, lo cual quiere decir Green Fisher, intrusión de tecnologías informáticas, soluciones de monitoreo remoto e intrusión tecnológica de información gubernamental. Bueno, eh, vamos a entrar a la página. Pues Con ese título ya sabemos de qué se trata. Ya nos dice todo. Bueno, en la entrada podemos ver lo que nos dicen. Nos dicen que las soluciones de Fin Fisher, bueno, voy a leerlo primero en inglés y luego en español. Fin Fisher Solutions help government law enforcement and intelligence agencies identify, locate and convict serious criminals. Lo cual quiere decir, las soluciones de Fin Fisher ayudan a la fuerza de la ley de gobierno y las agencias de inteligencia a identificar, localizar y condenar criminales. serios. con productos innovadores, Taylor, eh, como hechos por Taylor y, y servicios fin, no fin, fin cierra el espacio en los métodos de investigación tradicional. No sé la verdad que quiere decir eso, pero pues. Ya nos vamos, ya nos hicimos una idea, ya sabemos de qué trata esto. Bastante tétrico, ¿no? Que una compañía pueda vender así descaradamente nuestra privacidad y nuestros datos. Veamos un poco más sobre la compañía, sobre los productos. Y bueno, productos y servicios. Intrusion Tools, lo cual quiere decir herramientas de intrusión. Innovative in Cyber Tools to Target the Suspects Device and extract Value Intelligence. Lo cual quiere decir innovadoras eh, herramientas, ciberherramientas para localizar el, los eh, aparatos sospechosos de los sospechosos y extraer. Va, va, valiosa inteligencia, eh, como passwords o sea contraseñas, archivos e información sobre dispositivos. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Lo cual quiere decir que pueden encontrar nuestros dispositivos y extraer datos importantes. ¿Qué consideran ellos datos importantes? No sé qué pueden considerar como datos importantes. ¿A quién pueda considerar como sospechoso? ¿O en qué momento una persona deja de ser alguien útil y se convierte en alguien sospechoso? Monitoreo remoto y no sé qué quiere decir deployment solutions. Pero bueno. Eh, Soluciones, no sé qué, que son fáciles de usar y que ayudan a los gobiernos, a los, a los clientes del gobierno a seguir sospechosos, y monitorear sus actividades online y offline. O sea que pueden, o sea estas, esta, estas personas venden programas que sirven para seguirnos, para seguir personas y para monitorear las actividades cuando están conectados a internet y cuando están desconectados de internet y para realizar otros procedimientos específicos aunque esta parte ya no es muy específica y bueno esta parte de acá lo que dice es que pues le dan soporte y, y entrenamiento sobre cómo manejar los software que van a utilizar bueno no hay mucho más lo que hay acá en la, en la página Bueno acá dicen de una forma como bonita que es lo que hace la compañía, ¿no? Dicen que, que se, que, que Finfincher es un, un programa dinámico, no sé qué, en el campo de la investigación, desarrollo y la intrusión de las tecnologías de la información. Y bueno acá lo que habla es más de la calidad del este, la la la la la. la bueno pero vamos a ver otra cosa vamos a ir a youtube y en youtube vamos a buscar sobre acá hay un video, bueno tienen varios videos promocionales sobre cómo funcionan sus programas sus herramientas de intrusión y hay varias noticias sobre esto hay una muy interesante que que, que hay un programa de intrusión en, en empresas de méxico pero bueno de nuevo vamos a hablar de eso vamos a ver este video Llama Pinfisher Trojan Tour. Es un video promocional de Fine Fisher. Bueno, el, el banco está utilizando un, un BlackBerry para comunicarse. El banco recibe un mensaje falso de Fine Spy mobile eh, que le dice que tiene que hacer una actualización y él acepta la actualización. Ahora, el, el, su sistema está infectado con el software Spy. Ahora, el cuartel general tiene acceso directo a todas sus actividades. El, el blanco está conectado a su red privada de Wi-Fi. El cuartel general utiliza FineFly Web para infectar los sitios que él normalmente está utilizando con el blanco excede a sitios se le instala el fine, fine, fine spike o sea que ha infectado con el software. aquí en este ejemplo el, el blanco está haciendo una conversación de skype y en el cartel en general pueden ver al sujeto porque tiene acceso total al sistema del blanco ya pueden tener acceso a tu cámara web a tu micrófono a lo que miras bueno aquí el blanco no, copia archivo en un trucfit container que no sé qué sea un trucfit container y ahora el cuartel general tiene acceso a todos los archivos encriptados. Y bueno, así como esta, hay otros 5 videos. Y bueno, acá están, están hasta en una lista de reproducción, son 5 videos en total. Y, y pues en Wikipedia pueden encontrar más información sobre esto. Acá, pues. Fin Fisher tiene presencia en Australia, Austria, mejor dicho. En un montón de países. Eh, en México. En México pasó otra cosa. Que según una investigación de un diario. Fin Fisher fue adquirido por la Procuraduría General de México. En el mandato del presidente Felipe Calderón. Eh, bueno. Si tienen más, más información. Pueden visitar los videos o pueden leer más en internet, acá ahí. acá están los nombres de los artículos sobre, en los que hablan sobre esto, y bueno, pues, sin más, eh, como una opinión final, es terrible que nuestra privacidad y nuestra intimidad sean violadas de esta forma, y en mi opinión, esto es el primer paso para el fin de la libertad, individual y colectiva de los ciudadanos eh, porque ahora vamos a ser mucho más fáciles de manejar y controlar y ellos van a saber cuáles son nuestras debilidades van a saber qué enfermedades tenemos van a saber qué nos gusta van a saber qué hacemos a diario cuáles son nuestras rutinas cuál es nuestro ritmo de vida van a saber absolutamente todo sobre nosotros y eso es algo muy, muy, muy peligroso. Bueno, sin más, recuerden, soy Rafael de 2013. Eh, aunque mi canal no sea precisamente de conspiraciones, ni de política, ni nada de eso, sino que trate de temas tecnológicos, pues suscríbanse porque también tengo muchas otras cosas interesantes. Y compartan este video con sus amigos, compartan en sus páginas, compartanlo con su familia, muéstrenselo a sus amigos y les deseo un fin de semana, que un fin de semana no, perdón, les deseo que tengan un buen día, que la pasen bien, que se diviertan mucho, y gracias por tu atención.